A los pobres los tendréis siempre con vosotros. Esta frase de Jesús, que constituye el lema de la Jornada Mundial de los Pobres, la hemos pirateado para que sea también el lema de la Jornada Social Diocesana, que se celebrará el próximo sábado 13 de noviembre desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde en el Seminario Conciliar de Madrid. A las 7 tendremos la Eucaristía presidida por el, por el Cardenal Osoro. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, constituye no una llamada a cronificar la pobreza o acostumbrarnos a ella, sino que supone sobre todo una convocatoria apremiante para no dejar de estar siempre de su lado y de su parte. No basta con estrategias de contención de la pobreza que los hagan inofensivos y poco molestos. No es suficiente a remangarnos para tratar de cubrir las necesidades más urgentas y perentorias. La pobreza reclama de nosotros algo que Jesús fue capaz de regalarles y que nos marque el camino. Jesús les regaló su amistad, ser amigos de los pobres, permanecer siempre a su lado y ponernos a tiro de su propio cariño y hacerles amigos de Jesús constituye sin duda nuestro gran desafío. Este año el tema central de la Jornada Social Diocesana es la inmigración. Abrir las puertas de nuestra sociedad y de nuestra iglesia y hacernos amigos y hermanos de las personas que vienen de lejos buscando un futuro mejor, constituye no solamente una forma de amistad y de fraternidad, sino también una forma de asegurar nuestro propio futuro, hacerles responsables en nuestras comunidades parroquiales, integrarles en plenitud de derechos. Todo ello... No es sino expresión de esa fraternidad y de esa amistad a la que nos convoca el Papa y el, la mejor manera de responder al reclamo del reino de Dios y su justicia.